La Biblioteca del Campus de Cuenca incorpora este nuevo curso de innovaciones en diferentes dispositivos informáticos y plataformas digitales con el objetivo de acercar los libros a los estudiantes de una manera más cómoda y rápida. Cada vez se tiende más a, a utilizar las bibliotecas desde casa, a utilizar todo lo que es la biblioteca electrónica, los libros electrónicos, las revistas electrónicas, y los préstamos incluso de libros electrónicos desde casa, sin tener que, que venir a la biblioteca. Cualquier estudiante con su propio carnet de universitario puede prestarse y devolver libros, sin necesidad de pasar por el mostrador y esperar las largas colas utilizando la máquina de autopréstamo. Un dispositivo que, pese a su sencillez, cuenta durante estas primeras semanas de inicio de curso con el asesoramiento del personal de la biblioteca. Eh, el, toda la gente del mostrador, nuestras compañeras del mostrador y todos los becarios que trabajan con nosotros eh, están ahora estos días muy pendientes de, de enseñarle a la gente a utilizar estos nuevos sistemas y de ayudarles en todo lo que se pueda. El escáner de uso público es otra de las novedades que incorpora la biblioteca a este nuevo curso para que los alumnos puedan escanear sus apuntes, enviárselos a su correo electrónico y facilitarles así su labor de estudio. Cuando se trata de fondo antiguo, que no están excluidos del préstamo y que son libros de difícil manipulación, eh, utilizamos estos escáneres para que ellos puedan fácilmente consultarlos. En cualquier caso, siempre se utilizan estos escáneres bajo... Eh, respetando la ley de propiedad intelectual y los derechos de autor, las distintas reglamentaciones que se van desarrollando. Las tecnologías hacen más cómoda la vida de los universitarios entre libros y apuntes. Pues es muy útil y también muy fácil. Y luego llegan a mis apuntes, a mi correo electrónico, entonces me parece muy bien. Estos avances tecnológicos buscan mejorar el acceso de los estudiantes al material bibliográfico. El eh, autoprestado me parece una medida muy útil, muy ligera y fácil de, para devolver y prestar libros y a los becarios les quita mucho trabajo. Eh, me parece una buena iniciativa porque evitamos colas y, y podemos renovar los libros más rápido, a no ser que lo hagamos por, por la plataforma de Internet. Recursos nuevos que se suman a las instalaciones tradicionales de la biblioteca, que ya cuentan con buen número de adeptos como las salas de estudio o el rincón de lectura. Music